Hola bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y hoy estamos en directo por supuesto Chat, saludar chat chat chat chat En este vídeo lo que vamos a hacer básicamente va a ser reaccionar al doble sentido de los dibujos animados en diferentes países Lo logré. El cepillo dental transdimensional ¿eh? oh, es mi cuate, Pero no tiene dientes No, pero ¿quién puede resistirse a esto? ¿Qué <risa> es esto, bro? ¿Qué puede decir que coño es esto, bro? Pero estoy, estoy flipando, estoy flipando, bro Estoy flipando Esto, esto lo he visto yo, bro Que yo veía a los pingüinos de Madagascar, bro Esto lo he visto yo, bro Madre mía, bro Madre mía En plan, esto no le puedo buscar otro sentido O sea, esto es el sentido que tiene y ya O sea, realmente este es el sentido que tiene y ya ¿Qué sentido va a esto? O sea, explícame Si no tiene dientes, ¿y por qué hace esto, bro? Si sí, está usando Madre mía, bro Madre mía, bro ¿Qué veíamos, bro? ¿Qué, ve... ¿Qué veíamos, bro? La cara de globo La cara de globo Impresionante, impresionante Madre mía A ti te voy a reservar para más tarde. Madre mía, madre mía, madre mía, bro. Qué locura. El asombroso mundo de Gumball principalmente iba a ser para adultos y muchas de las ideas se quedaron. Sinceramente, sí. O sea, sinceramente, sí. ¿Y esto qué tiene de raro? No, leche en tu cara. Qué random, bro. Leche en tu cara. ¿Pero qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Batman vomitando por la cara, bro. ¿Qué está pasando, bro? la leche es buena para el cuerpo, amigos míos. Sabes, durante todos estos años mucha gente me ha preguntado, Fred, ¿por qué el pañuelito? Y yo siempre les contesto lo mismo. ¿Por qué no te vas un poquito al la querido amigo, soy una estrella cartoon de a mí ningún re decir que es lo que tengo que usar así que no tengas miedo de expresarte libremente y recuerda la moda es lo primero. Gracias chicos superpoderosos. De nada, nosotros admiramos mucho a los superhéroes de antes. Ustedes se desarrollan fabulosamente como superhéroes. Algún día estaremos tan desarrollados como tú. No. ¡No! saben por qué se rieron, ¿verdad? Es que, es que, es que te pones a, te pones a pensarlo, bro Yo creo que ahora en los dibujos de ahora no hay estas cosas, eh Yo creo que realmente no hay estas cosas Es que, bro... punta. Sí. Madre mía, bro Madre mía, bro Madre mía, bro Úsame como sacapuntas, bro Y le pone el culo Madre mía, bro ¿Eres feliz? Pasar el resto de mis días como un caballete No te fue nada mal Yo solo espero que no quieras sacarle punta a ese lápiz De nuevo No me lo puedo creer, bro ¿Sabes cómo se usa esa cosa? Mis nenas no se han quejado hasta el momento ¿Tus nenas? Pato Lucas, bro, por favor. Pato Lucas, bro. Madre mía. Te prohibí ver sitios web como este. No puedo, es tan horrible. ¿Quién te dijo que parar? Tú no tocas el pito. Yo no tengo pito. ¡No tienes pito! ¡No tiene pito! ¡Vaina, crea helado de la nada! Es lo mejor que ha pasado en toda mi perra vida. Ahora no voy a odiarme por esto, pero. Tuti, sería mi compañera. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Oh, bueno. Se acaba de meter un dardo por el culo, en plan, realmente acaba de coger su culo y acaba de meter un dardo rosa, creo que sí, creo que sí, y automáticamente se ha vuelto un loco, sí creo que sí. Oh, eso, es adorable. eso no es tan lindo. Y eso es realmente horrible. Pero estoy flipando. Isla en la que solo hay mujeres Adivina lo que pasa allí Ah Claro Por supuesto Madre mía bro, madre mía <risa> Fue fabuloso Chloe Gracias Cameron, sé ¿Sí hacer otros movimientos Ah, me refiero con la patineta ¿Entiendes? Giros y saltos de mula 720s. Esto me suena, pero no, no, no es como serie, ¿sabes? Como se está haciendo tarde, deberíamos descansar un poco Bueno, en tu casa o en la mía ¡No! ¡No, para! ¡Para, para! Vete, estoy ocupado oh, Vamos, amor, sí. No quieres pasear en tu Harley brum, brum. Para que no entienda Se llama Harley, ella Entonces la verdad es que quiere pasear en... Madre mía, bro Qué random, ¿no? El club de las dos bolas Batman, mira el tamaño de esas bolas <risa> Oh cielos Odi. ¿Eh? <laughs> Qué raro. Qué raro. It's time for your initiation. <laughs> <laughs> Ha dicho, es, es momento para tu iniciación Esto es falso, esto es falso, eh, creo Eso es falso, chavales, creo eh. Después de engañar al tonto de allá afuera Los calentaré y todo listo No le creas, compadre Así le dijeron a mi hermana Y ahora estoy lleno de sobrinos Sí Tío, te lo juro que de Aventuras es un seriote, tío? ¿Es un seriote? <risa> Tengo una pista nueva, sigue tú <risa> Madre mía, ahora. No muy escalofriante Es un buen montaje de un hospital Sí, allí viene. Oye, ¿es tu mamá? Aquí viene oh, Espera, ¿quién viene? Oh, oh Yellowtail, creo que... Ya viene, espero que suceda ¿Qué está pasando, bro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, bro? Y nada, chavales, si os ha encantado el vídeo Ya sabéis, podéis seguirme por Twitch Que hago directo diariamente a las 7 de la tarde hora española También podéis seguirme por aquí, por TikTok Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós